Saludos pueblo dominicano y mis queridos suscriptores, yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes en Anatomía Educando para el Futuro. A través de este canal sigo trayendo informaciones nuevas sobre los casos del coronavirus. Ya tenemos 34 casos confirmados, diagnosticados y se encuentran en aislamiento. También tenemos dos fallecidos debido al COVID-19 o el coronavirus. El Ministro de Salud Pública ha permitido de que las pruebas del coronavirus también se realicen no solo en el laboratorio nacional, sino que también se puedan realizar a nivel privado en los laboratorios de Amadita y Referencia, con un costo asequible, ya que también se permite que el seguro, el seguro de salud que uno tiene, ya sea el seguro Senasa que lo cubre 100%, y hay otros seguros que también lo pueden cubrir. Pero eh, la información que yo quiero traerle el día de hoy es un video sobre una señora que se ha escapado de un hospital de nuestro país, del hospital de La Vega, hospital Dr. Morillo King, donde esta señora estaba ingresada por sospecha de coronavirus y ella misma decide irse del hospital, es decir, que se escapó del hospital porque los médicos que estaban ahí no la estaban atendiendo y ella se encontraba sola en una habitación y no había nadie alrededor de ella, supuestamente estaba en vigilancia y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El video de la señora que se escapó de un hospital con sospecha de coronavirus, ella decidió irse para su casa y quedarse en su casa. Así que veamos ese video y quiero saber la opinión de cada uno de ustedes, qué usted opina? si el Ministerio de Salud Pública a nivel local, es decir, a nivel de las provincias, está manejando los pacientes con sospecha de coronavirus adecuadamente. Así que lo dejo con el video. Miren, ese es el baño de una persona que está en observación porque supuestamente creen que tengo el coronavirus. Así que me tienen a mí aquí, sola, sin nadie. Y ese suero se me que salió a mí a las 4 de la mañana porque fui a hacer pipí al baño. Y como el suero está pegado, el pie del suero está pegado de la cama, de la mesa. Así, como yo hago para irme con esa mesa y el suero puesto en la mano. Aquí están las, las jeringas de las nebulizaciones que yo misma me tuve que hacer porque nadie más entró de las 9 de la noche. Nadie más entró. Fui a bici del suero, nadie vino. Y aquí estoy yo, esperando que yo le dé la gana de venir. Dije ahora que me iba y todo el mundo se quedó callado, así que yo me voy y lo voy a hacer esto eh, público. Ahí vimos el primer video, señores, que ella se encuentra sola, que no tiene nadie que la esté vigilando y que le pusieron un suero amarrado de una mesa. Entonces vamos a ver el segundo video, que ella se encuentra localizada en un vehículo, en el interior de su vehículo, con una mascarilla y dice lo que le ha pasado y por qué decidió irse para su casa. Miren, yo estoy saliendo del hospital y nadie ni cuenta se ha dado que yo me fui de la habitación. Porque estoy desde las 8 de la noche. Que no recibo un solo calmante más. van a ser 12 horas. Miren, todo aquí nadie se dio cuenta. Vean, que este cuerpo salió. Y recogió su cosa y se fue. Yo se lo advertí. Yo le dije, si no me daban algo para dolor de cabeza. Y como me siento agitada, me iba ahí. Vayan a ver si alguien me hizo caso. Aquí yo voy manejando. Me voy para mi casa. Señores, esa es la situación que está pasando ahora mismo. En La Vega. Y no sé si esa mujer ya la fueron a rescatar a su casa para ingresar al hospital y mantenerla en vigilancia. Entonces, no se sabe si esa señora va a estar en contacto con demás personas o sus familiares, ya que este es un caso sospechoso. Y no sé cuál es el manejo que va a dar el Ministerio de Salud Pública y las informaciones que ellos den. Esto quizá no ha salido a la luz y no se sabe en verdad lo que está pasando. Así que quiero saber sus comentarios. Lo que usted opina sobre esto. Y nos vemos en una próxima. El doctor Renoso estuvo con ustedes. Bye.